Hola, vamos con el episodio 26 de la serie de vídeos eh, que es la, la historia. Es un esfuerzo eh, que estamos haciendo, aprovechando el confinamiento, para ver cómo escribir la historia en el siglo XXI, que no va a ser como se escribía en el siglo XIX, pero tampoco en el siglo XX. He bautizado el tema de hoy, lo acabo de hacer, eh, como eh, la historia globalista. Eh, es decir, los estudios sobre la globalidad en la eh, historia, incluyendo naturalmente la historia global eh, inmediata. Esto sería la tercera pata de de la escritura global de la historia que estamos tratando en estos últimos episodios. Primero fue lo que antes llamábamos historia total, después hablamos de historia digital y ahora tocaría hablar de la historia mundial como historia global, una línea de trabajo que resurge eh, en este siglo en, en los Estados Unidos Unidos eh, eh, y que hemos, eh, como consecuencia de la globalización y, y que hemos asumido en nuestro eh, tercer congreso en el año 2004. Ya en el año 2000 habíamos iniciado sobre esto un debate en, en, en nuestra lista y en nuestra página web www.h-debate.com. Bien, la historia globalista implica, obviamente, un marco espacial, transnacional, continental o planetario. Planetario hoy, eh, más que nunca, eh, podemos hablar de, de una historia global que, que estamos viviendo, proceso que todavía no ha terminado. Pero no es suficiente para poder hablar de historia mundial como historia global simplemente un marco espacial eh, amplio. ¿no? Eh, es, es, es necesario relacionar eh, los diferentes eh, áreas y, y temas implicados en ese marco espacial, no como en el Mediterráneo de Fernán Brodel, que en su momento, en fin, fue un gran avance, pero que claro, ahora autocríticamente vemos que responde a un enfoque digamos, estructuralista, más estático que, que dinámico y donde las diferentes partes que trata eh, su magnífica obra no están relacionadas entre sí. No, aquí estamos hablando de hacer eh, una historia de ámbito espacial eh, muy amplio, eh, donde se ponga el énfasis, para poder hablar de una historia global o de una historia globalista, donde se ponga el énfasis en las interconexiones y en los fenómenos eh, transversales. ¿no? No, no basta con ampliar geográficamente nuestro objeto de investigación. Hay que, inevitablemente, ineludiblemente, interconectar los diferentes eh, aspectos históricos que inciden en ese marco espacial, eh, transnacional eh, al que nos estamos eh, refiriendo ¿no? ejemplos históricos de globalidad no es un fenómeno exclusivamente actual aunque nunca se ha dado con tanta intensidad como hoy el día por ejemplo eh, eh, para la prehistoria Pondremos el ejemplo de las lenguas indoeuropeas, de lo que ha salido no solo en Europa, sino en Asia, eh, muchas de nuestras eh, lenguas eh, prehistóricas. Ojo que ahí, fijaros bien, eh, el centro no es Europa, el centro es la India. ¿no? Por lo tanto, a lo largo de la gran historia las cosas han evolucionado mucho en cuanto al centro histórico, innovador o, o, o, o, o más potente en un momento determinado. Bien, ya para, en la historia antigua, el ejemplo naturalmente es el Imperio Romano, en la Historia Media eh, el, el ejemplo es la civilización occidental, es decir, el feudalismo, la civilización intelectual, eh, que, que bueno, que hay que tratar de, un, de una manera global, pero también en relación con otras áreas que, que co coetáneas eh, eh, internacionalmente hablando. Yo, yo recuerdo un manual de enseñanza de José Ángel García de Cortázar sobre la historia universal eh, en la Alta Edad Media, que interrelacionaba muy bien, pues, el área de la cristiandad con Bizancio, con Islam, un poquito, un, una especie de precedente para lo que queremos decir ahora cuando se trata de hacer historia global en, en todas las épocas históricas. Bien, para, para la Edad Moderna, naturalmente, el ejemplo de, de globalización es la economía mundo, que Wallerstein eh, estudió, y, otros, eh, y para el, el periodo contemporáneo eh, pues bueno, el fenómeno digamos, de globalidad más importante es la formación y la expansión del capitalismo y, y, la, y la colonización para los, el tiempo presente lo que llamamos historia inmediata, eh, digamos el ejemplo de, de lo que es un, una, una historia globalista eh, sería lo que en este siglo en esta última década se ha llamado el big, la Big, big History la gran, la gran historia en principio fue un proyecto financiado por Bill Gates en el año 2010 ya crearon una asociación de historiadores norteamericanos sobre, sobre el tema y en fin se trata de de un objetivo más vinculado a la divulgación que a la investigación, pero igualmente es muy interesante ¿no? porque va en la línea del nuevo paradigma que venimos predicando nosotros desde hace tanto tiempo ¿verdad? no es porque ellos nos hayan leído nosotros, sino porque estamos hablando de cosas que están en el ambiente y no somos los únicos en captar nada por ejemplo eh, la, la, la gran historia esta mmm, eh, viene un, Prete es una especie de historia mixta, hablando en el lenguaje de, de historia de debate, donde se mezclan tiempos, por ejemplo. Es, es una historia que va desde el Big Bang hasta, hasta hoy, que mezclan temáticas, por ejemplo, eh, eh, la evolución de la naturaleza, la evolución de la humanidad, que, que, que, que, que combinan, digamos, lo global con lo de muy global, o sea, universal de verdad, literalmente hablando, es decir, la evolución de la, del planeta Tierra y la evolución del universo, eh, del cosmos. Claro, nosotros nos hemos adelantado a esto ya hace, hace casi ya eh, dos décadas, ¿no? Eh, cuando hablábamos de un nuevo concepto de la historia como, gente, como ciencia, ya criticábamos la definición de del marxismo sobre historia y de, y de análisis y decíamos que la historia humana para ser completa tiene que incluir la historia natural, la historia humana y natural tiene que estar junta y por lo tanto nos agradece, lo agradecemos enormemente aunque ellos no lo hagan con ese objetivo que se nos dé la razón en este caso con el proyecto de la Big History, ¿verdad? También en los temas que, que he venido tratando sobre la nueva interdisciplinariedad hablamos de esto es decir, un, una historia mixta que hay que combinar con una nueva interdisciplinariedad en este caso con la física, con las ciencias naturales de la que nosotros hablamos ya no hace mucho en una conferencia en la ENA de, de, de México eh, verdad Bien, eh, todo esto nos lleva creo que vosotros mismos llegasteis también a esa conclusión, a la necesidad de incluir eh, la, el paradigma globalista en el concepto de historia para, para el siglo, para el siglo XX, XXI. ¿no? Así ha sido siempre, es decir, en el siglo XIX el nuevo paradigma respecto a lo que era la historia ficción, pues eh, incluyó el, el, la, la cuestión nacional en el siglo XX, pues podemos hablar del paradigma social, del paradigma ecologista, del paradigma feminista, y hoy, en el siglo XXI, naturalmente tenemos que incluir en, en nuestro concepto y definición y noción de, de historia el paradigma globalista, siempre en un sentido de progreso, como, como lo hacemos todo. En, en, en Historia eh, Debate Acabamos de difundir esta misma semana Un meme que dice Sin progreso no hay historia Pues esto, no hay historia científica Naturalmente a eso me refiero eh, yo Hoy todo está más interconectado que nunca Ya lo dijimos Y si quieres hacer historia eh, Reciente o, o inmediata eh, es ineludible eh, adoptar eh, un enfoque globalista, es decir, estudiar la relación global aunque tú estés eh, trabajando eh, en una temática local, nacional, continental, tienes que siempre incluir el paradigma global, globalista a la hora de, de investigar. Y también para dar clase, porque si no es así es que no, no hay manera ni de entender ni de explicar la realidad tan interconectada por que hoy, que hoy eh, vivimos. Pero al mismo tiempo, esta actualidad del paradigma eh, globalista, como siempre ha pasado eh, desde que de, en los dos últimos pues, 150 eh, o 200 años con, con nuestra disciplina, eh, eh, eh, los, los, los, las cosas que emergen del mundo de hoy, de una manera problemática, nos ayudan a hacer preguntas hacia atrás, a hacer preguntas a la, a la historia. Y la pregunta aquí sería, desde el punto de vista de un enfoque globalista, por eso digo que hay que incluirlo en la definición de nuestra disciplina, sería, ¿qué formas y en qué grado hubo globalidad? en las realidades pretéridas. A mí me gusta, sabéis que soy medievalista, poner este ejemplo. Por ejemplo, permítaseme la redundancia. El feudalismo que, que nace en el occidente medieval, ¿por qué es tan homogéneo desde el punto de vista económico, social, mental, sabiendo que el feudalismo al mismo tiempo presupone la fragmentación política y, y sabiendo que, que por el escaso desarrollo de las fuerzas productivas eh, los medios de transporte estaban tan, tan atrasados, ¿no? simplemente se iba a pie a, a todos los sitios o, o en carreta y, y, y los grupos dirigentes en, en, en caballo, ¿no? bueno, y después la clase media baja en mulas como todos sabemos. ¿no? Bueno, pues ¿qué quiero decir eh, con, todo, con todo esto? Que hay que hacer nuevas preguntas a una realidad histórica que hemos estudiado desde diferentes ángulos, pero no desde el ángulo de las formas de globalidad que se han dado en la historia. En fin. Eh, desde el siglo XIX los nuevos paradigmas se han venido apoyando en movimientos políticos, sociales, eh, nacionalismo, marxismo, feminismo, ecologismo. Hoy, hoy, ¿en qué se apoyan? Pues se apoyan en la globalización, en su vertiente social sus vertientes más sociales y más, y más democrática. En primer lugar me refiero al movimiento social global eh, que nace pues, eh, en 1999 en Seattle en Estados Unidos y que no ha dejado de crecer hasta hoy en día. El movimiento de los antiglobalización se llamó primero, después de los indignados, ha tenido digamos su último efecto pues, pues, eh, el año 20 en en la respuesta de los jóvenes a la situación política eh, peruana tan potente. Y también ahora, este mismo año, 2021, en, en, en la rebelión de, de jóvenes inversores en el mundo de la bolsa eh, contra, eh, contra los grandes fondos de inversión, la guerra de clases, le, le llamaban ellos y arriesgan mucho, no creáis porque eh, se trata de pequeños Ahorradores que con esa confrontación pues, pueden perder su, en muchos casos lo que es su, su, medio, su medio de vida. Por lo tanto, el movimiento indignado sigue ahí desde el año 11, eh, sigue mm, pasando de, de, una, de una dimensión a otra, de un, de un país a otro. Y esto es uno de los sostenes que tiene eh, nuestro nuevo paradigma historiográfico en el siglo XXI y concretamente en esta vertiente de paradigma globalista, pero decía antes, no solo porque hay un movimiento social global que nos ayuda a entender la historia de otra manera también porque hay se da la democratización de internet se da la globalización de valores, se da la globalización de la ciencia, por cierto, también de la, de la historia y de la historiografía, y todo eso nos lleva a pensar que, que incluyendo el paradigma globalista en la definición de nuestra disciplina nos hacemos más historiadores del siglo XXI nada más por hoy el próximo episodio será sobre el concepto de, de historia in, inmediata será la semana siguiente de la siguiente semana porque el día 13 de febrero tengo una conferencia en streaming eh, sobre la, pan, la historia después de la pandemia en la Universidad de Sinaloa. En fin, como me gusta terminar últimamente pues con una frase antológica, prepararos, eh, hoy diría que debemos recordar siempre que la historia no tiene fin, diría que la historia es inmortal. Bueno, recuerdo un viaje no hace mucho a La Habana, donde tropezamos con una pequeña escultura de Martí que decía los que no creen en la inmortalidad creen en la historia, por eso en esa historia. En fin, creemos con vuestro apoyo, seguimos adelante.